Fue pues por dinero, disculpa mamá, sé que le fallé también a papá. De gora nunca lo quise lastimar, faltaba la plata y tenía que actuar. Son las 3.15 y suena el celular, era un pana tuve que contestar. Me dice está listo y tuve que montar, en el momento pensaba mamá. Una perco para los nervios calmar, montado de negro vemos el río pasar.